Este es un colegio que brinda muchas posibilidades. Un colegio que está teniendo dos bachilleratos técnicos industriales, construcciones civiles y química industrial, colegio nacional, pero que muchas veces la gente eh, recela un poco de traer a sus hijos acá por la zona en la que estamos y lastimosamente por el, por el mal comportamiento de ciertas personas que nos, nos rodean. Es un barrio bueno, tenemos vecinos muy buenos, muy colaboradores, pero entre ellos también están mimetizados, los que no, no aportan mucho y nos perjudican. Lo que más podemos resaltar es eh, los robos que frecuentemente estamos eh, siendo perjudicados por estos robos. Por ejemplo, roban compresores, eh, roban cables de acondicionadores de aire, eh, si sí hay puertas de madera, rompen, llevan todo lo que encuentran. Eh, hay veces cosas hasta, uno dice, no tiene mucho valor, ¿verdad? Pero el perjuicio es grande para la institución. Pero ellos evidentemente quitan algún beneficio de eso, van y dan por alguna que otra moneda que les sirve para, sí. para comprar eh, lo que están consumiendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, otro problema también que tenemos que algunos chicos han sido asaltados y por gente que está bajo los efectos de las, de las drogas, ¿verdad? Eh, tanto el horario no es solo de noche, a en pleno mediodía y si sí, uno se no, uno nota que está bajo los efectos de droga entonces esos son los inconvenientes e inclusive eh, el peligro ¿verdad? que hay en la zona eh, hemos hecho notas a diferentes a la comisaría a diferentes entes para que nos puedan ayudar eh, pedimos guardias permanentes ¿verdad? Eh, la comisaría de arroyo seco siempre nos explica que dentro de lo que está sus posibilidades nos van ayudando en ciertos horarios pero creo que una posible solución puede ser una caseta permanente policial acá en, en la institución. Estas son las puertas que hemos cambiado, eran puertas de madera, tuvimos que cambiar todas por puertas de metal, ¿verdad? a medida que de nuestras posibilidades vamos cambiando porque son más seguras, porque las puertas de madera patean, rompen y fácilmente pueden acceder a las, a las aulas. ¿verdad? ¿Qué cosa de gran valor tienen ahí los, los aire acondicionados? Eso es lo, lo único, pues eso son mesas, sillas que trajeron la gente de la COPACO para la conectividad a Internet, eh, que es el proyecto del MEX, que es el proyecto del MEX para que se pueda tener Internet en toda la institución. ¿Qué hicimos? Vimos con la Comisión de Padres para mandar a enrajar, porque sabíamos que esto, sin esa protección, van a robar. Entonces, tenemos que poner únicamente eso. Encaulamos todos nuestros aparatitos. Este es un lugar que, para preservar el árbol cuando se hizo la muralla, se dejó como un respetando, ¿verdad? utilizan como un pequeño aguantadero si sí, pueden ver, hay restos de, de todo ahí ¿verdad? Eh, hemos, hay veces en horas de la mañana tuve que llamar a la, a la comisaría que venga la patrullera porque había gente acá fumando eso se huele del otro lado de la institución ¿verdad? Eh, o gente que es totalmente drogada que es un peligro para los que pasan ¿verdad? sean alumnos o no hay veces hay niños porque por acá cerca hay una escuela que van solamente los niños van de dos o tres niños juntos ¿verdad? Entonces utilizan como un aguantadero esto.